Por favor, ayúdame a quitarme este dolor Me está matando lento y yo No sé si pueda verte así No sé si puedas verme así Por favor, ayúdame a quitarme este dolor Me está matando lento tu adiós Yo ya no puedo verte así Y tú ya no quieres saber nada más de mí Si pregunta por mí que ya lo olvidé hace tiempo cuando la vi feliz Porque entendí que la vida es así Ella ya y yo mintiéndome al escribir La vi tan hermosa cuando ella se fue La vi, ya me quitó a quien llega a querer Quisen que la decisión en las relaciones de dos Y yo ya no sé cuándo tomaste la decisión Aunque a veces me miro al espejo y no me reconozco desde hace tanto tiempo Poco sabes lo que pienso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 fue que coincidimos Quise saludarte pero llegó alguien más Quiero pensar que era tan solo tu amigo Pero sé que era mi reemplazo y no una amistad Y la soledad se llevó mi fe Y tu ausencia me duele cada día más Me dicen que todo estará bien Pero yo no estoy bien sabiendo que tú ya no estarás te recuerdo con amor y como quisieras que me recordaras como te recuerdo yo. Me duele saber que fui tu segunda opción. Mientras para mí tú fuiste la primera. Por favor, ayúdame a quitarme este dolor. Me está matando lento y yo. No sé si pueda verte así. No sé si puedas verme así. Por favor, ayúdame.